hola amigos de youtube estamos aquí de regreso con los tutoriales de producción de música en general con beat with studio y bueno pues el momento ha llegado el momento que muchos de ustedes han estado esperando acerca de edición de audio hasta ahorita solamente hemos explorado eh, el software en general y también este cómo editar notas MIDI pero hasta el momento no hemos visto cómo editar audio en BitWid Studio realmente es muy fácil de hecho BitWid Studio nos da herramientas muy útiles para la edición de audio como pueden ver yo ya tengo algunos algunos clips de audio en estos momentos ya están cargados eh, lo que voy a hacer a continuación es seleccionar uno de estos y mejor mandarlo a la vista edit porque es más fácil editar audio en esta vista voy a ocultar algunas ventanas para poder este, editar audio de una mejor manera voy a dar un poquito más de zoom primero antes que nada necesitamos saber qué es lo que estamos seleccionando por ejemplo si seleccionamos la frecuencia de audio estaremos seleccionando el evento de audio y el evento de audio tiene sus propias herramientas. Si seleccionamos la barra de loop, estaremos seleccionando el clip, que también cuenta con sus propias herramientas. Yo voy a seleccionar el evento de audio para ver las herramientas que tiene el inspector. Como pueden ver, tengo algunas herramientas que aparecen en esta parte de la pantalla. que iremos explorando de una por una la primera que se selecciona por default es la herramienta de event realmente no podemos hacer gran cosa con esta herramienta más que hacer cortes etcétera que eso lo vamos a ver un poquito más adelante la siguiente herramienta se llama Gain que como su propio nombre lo indica podemos aumentar o disminuir la ganancia de la muestra de audio y no solamente eso sino que también nos cambiará el tamaño de la frecuencia observen cómo este cambia pero también tenemos la opción de poner otro punto de disminuir su ganancia o de aumentarla en el evento de audio y por supuesto que esto es muy útil porque ya podemos poner diferentes puntos Como pueden ver es muy fácil agregar algunos puntos y hacer algunas automatizaciones en el evento de audio. Para eliminar estos puntos simplemente doble clic sobre cada punto y este se eliminará. Ahora seleccionemos la herramienta de paneo que es exactamente lo mismo. Yo voy a agregar algunos puntos, otro aquí. Les recomiendo que utilicen audífonos para escuchar esto. Como escucharon, los paneos simplemente se escucha de un lado o de otro lado de la bocina. Luego sigue el pitch. con esto podemos aumentar y disminuir el pitch en el tiempo o simplemente una sola línea vamos a ver cómo podemos aumentar el pitch con incrementos de semitonos vamos a escuchar suena bastante extraño Selecciono todos y los elimino. Y luego tenemos la herramienta Onsets. Una herramienta muy importante precisamente para ajustar estos Onsets a la rejilla o a la muestra de audio. Por ejemplo, aquí vamos a deshabilitar todas estas herramientas de snapping para poder poner los Onsets donde corresponden. Podemos dar un poquito más de zoom. vamos a seguir ajustando alguno de ellos algunos sí los pone donde deberían estar los onsets son muy importantes porque una vez que seleccionamos stretch audio podemos este, agregar más marcadores warp y podemos por ejemplo hacer más grande esta área. Vamos a escuchar. Como pudieron haber escuchado, al principio de la muestra se escuchó más rápido y en esta parte se escuchó más lento. Y para eliminar estos marcadores, simplemente doble clic y todo se restablecerá como lo teníamos anteriormente. En el próximo video vamos a ver cómo funcionan las herramientas que tenemos aquí en el inspector para la edición de audio.